...financiero, por título la Unión Bancaria, razones para su puesta en marcha urgente y explicación de las dificultades para su implantación. Desde que comenzó la crisis, sabéis que la crisis económica está muy sabéis que este es un tema recurrente, que ha estado eh, permanentemente en la agenda política, se han avanzado en algunas dimensiones, pero queda mucho trabajo por hacer, y hoy José Luis García de Cal, que va a ser nuestro primer ponente, nos va a explicar por qué se ha hecho lo que se ha hecho y por qué no se, ha hecho, no se han hecho otras cosas. ¿De acuerdo? Eh, a continuación habrá un pequeño turno de, de preguntas y a las 12 volveremos con la segunda presentación a cargo de la profesora de los presentes Manga. Pero bueno, ahora voy a proceder a, a presentar un poco al ponente de hoy, a un poco a algunos de vosotros y vosotras, porque él es de Segovia. José Luis García de Cales, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en el año 2008, y obtuvo el premio extraordinario de fin de, de carrera. Posteriormente también se licenció en Administración y Dirección de Empresas por esta misma universidad y posee un máster en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación Especialidad en Dirección y Administración Pública por la Universidad Nacional de Educación a distancia Actualmente está realizando el programa de Doctorado en Derecho en la Universidad de Valladolid con una tesis doctoral precisamente dedicada a estos temas de los que vamos a hablar hoy al estudio de las reformas introducidas en la regulación del sistema financiero en España y la Unión Europea, como consecuencia de la crisis económica y financiera, ha obtenido el diploma de estudios avanzados en Derecho eh, con su oficina investigadora en Derecho Administrativo. Este es el paso previo a, a la realización de la tesis doctoral que me consta que está a punto de finalizarse. Ha trabajado como cuatro años en el Departamento de Derecho Público en la Universidad de Valladolid. Por una beca FPU de del Ministerio de Educación. Ha participado en tres proyectos de investigación financiados por los Ministerios de Ciencia, Innovación y Economía y Competitividad y eh, la Junta de Castellanos. Todos ellos dedicados al estudio de materias relacionadas con el derecho público y la regulación económica. Tiene una trayectoria interesante de estancias en el extranjero, sobre todo desde una cuenta que son predoctorales. Ha estado en Roma 3 en el año 2010, en el 5, en en 2012 y ha estado recientemente también realizando labores eh, profesionales en la Comisión Europea. Como veis, es un currículum bastante brillante para lo joven que es. Ahora ya paso al problema un poquito más emotivo. Ha sido alumno mío, José Luis es uno de los alumnos más brillantes que he tenido. Y de verdad. y eh, me gustaría que fuera un gran activo de este campus eh, actualmente la cosa está en stand-by esperemos que se resuelva que me consta que tiene eh, ofertas profesionales muy atractivas que veremos donde en cualquier caso es un gran ponente también lo he visto exponer en otras circunstancias espero que nos eh, atraiga su exposición y sin más le cedo la palabra para que nos ilustre con conocimientos sobre regulación. profesores de la universidad de Madrid se multiplican por el hecho de ser un campus periférico y por el hecho de pues, ser un sitio pequeño, ¿no? con las cosas buenas y con las cosas malas de pues, un sitio pequeño, estar un poquito, pues no sé si olvidados de la sede central de esta universidad sede centenaria. Pero, pero bueno, ellos demuestran que cuando uno tiene compromiso verdadero con el servicio público educativo con la educación pública de calidad, con la investigación y con el espacio europeo de educación superior, pues no hace falta tener grandes instalaciones, ni grandes medios, ni grandes subvenciones, sino que con ganas, con ilusión y con capacidad de trabajo, pues las cosas salen y salen bien. ¿no? Y estas jornadas son un ejemplo porque han llevado a la edición y, y porque pues, difícilmente un estudiante de administración y dirección de empresas o de otras carreras afines del campus se puede licenciar o graduar sin haber pasado por estas jornadas y eso dice mucho otros con mucha menos capacidad de convocatoria pues se venden más pero, pero como el movimiento se demuestra dando pues el éxito de convocatoria de cada edición de estas jornadas pues demuestra la capacidad de los y eso creo que eh, sin más a mí me gustaría bueno, presentar eh, esta conferencia que voy a dar. La título de la misma Carrera Europea. Eh, y bueno, luego tiene un, un tanto coeriano, no de Razones para la reforma más urgente y justificación de su de retraso, de su implantación. ¿no? Eh, como sabéis, estas jornadas <coughs> llevan el título de tiempo de reformas. En la, el día anterior trataste dos de las reformas eh, tan, más importantes que se están abordando. Como consecuencia de la grave crisis económica que vivimos desde el año 2008, 2007, como son la reforma de las administraciones públicas y como es la reforma de las pensiones, hoy vamos a hablar de la reforma del sistema financiero y después de eh, política de innovación, científica. Pero todos estos temas, quizás junto a la reforma laboral, son los ejes ¿no? de, de la respuesta que se está dando desde los fondos públicos, al menos en España, que como sabéis. Eh, Está viviendo de forma especial la crisis, la crisis mundial, ¿no? como decía, son quizá los cinco pilares de la respuesta que está dentro del poder público a cara de crisis. ¿no? Y yo creo que es bastante formativo. Yo, como decía, me propongo hablar del tema que dedicó mi tesis doctoral a una parte de ¿no? mi tesis doctoral, que es la Unión Bancaria Europea. Eh, a lo largo de la exposición pues, intentaremos completar un poquito el contenido de esta Unión Bancaria, ¿no? pero. Voy a ir empezando una definición muy rápida. ¿Qué tenemos por el Unión Bancaria Europea? Pues es un poco la evolución de la política financiera común, o política de sistema financiero común, eh, de la Unión Europea, que va a ser la política que lleva a cabo la Unión Europea en relación con eh, el control que se hace a los bancos y entidades de crédito. Como os explicaré en la conferencia, a pesar de que desde el comienzo de la Constitución Europea se habló de la libertad de, de circulación de capitales y de servicios lo cual incluye servicios financieros como una de las libertades básicas eh, del mercado interior y que además es una cosa bastante intuitiva ¿no? si lo que queremos es un mercado interior pues parece que, que haya unos sistemas un sistema, un sistema financieros interconectados si Parece bastante inmediato ha costado muchísimo eh, conseguir un mercado interior de servicios financieros y no ha sido a, hasta el año 2007-2008 con la, el estallido de la crisis cuando realmente se han tomado en serio a nivel europeo eh, la necesidad de, de constituir una verdadera unión bancaria o una verdadera política común de regulación de los servicios. Eh, antes de nada, ¿por qué creo que es relevante este tema? ¿Por qué creo que es importante traerlo a unas jornadas en las que hablamos de tiempos de reformas? Pues en primer lugar por el importante peso del sector bancario en la economía. Si analizáramos el sector bancario como cualquier otro sector económico, el sector de la construcción, el sector de la agricultura o cualquier otro, pues nos daríamos cuenta de que tiene un importante peso en el PIB de forma directa, sin entrar en más consideraciones, que tiene una importante capacidad de crear empleo o de ocupar más bien, más ¿no? que de crear empleo. Porque como sabéis vosotros, que lo tenéis conocido, pues precisamente ahora en el proceso de reestructuración bancaria lo que se está haciendo es destruir empleo. Más que crearlo. Pero a pesar de ese proceso de destrucción de empleo se sigue ocupando a mucha gente en el sector. Además, eh, independientemente de su peso como sector individual, es que el sector financiero cualitativamente es relevante en la economía. Eh, se, se ha señalado, por ejemplo, que el sector financiero para la economía es, digamos, como el, sector, como el sistema circulatorio en el cuerpo humano, no? no solamente es un sistema más del cuerpo, sino que es que además, sin él no funcionan los demás. Eh, también, bueno, pues eh, para los bancos españoles, para el sector financiero español está teniendo esta crisis unos procesos especiales, y esto lo vemos y lo comentaremos a lo largo de la conferencia. Por la actividad anterior eh, a la crisis eh, del sistema bancario español, por las características específicas de la economía española, por otros problemas de las finanzas públicas españolas, por la situación de España en el concepto internacional y europeo, pues esta crisis ha golpeado de forma especial a, a nuestra economía y a nuestra, a nuestra sociedad, ¿no? y esto lo vivimos y, y lo sentimos, ¿no? y lo vemos, ¿no? todos tenemos productivos de paro, todos tenemos... Que vivir todos los días entre diarios pues, con malas noticias económicas e incluso con esas noticias de los medios de comunicación extranjeros señalando a España como el, la oveja negra ¿no? de la economía mundial y por último y dado que esta conferencia se va a centrar en la regulación bancaria pero desde una perspectiva europea pues me, también me parece relevante señalar la importancia que tiene el sistema financiero, como decía antes en relación con la del mercado único europeo y además por su relación con el crucial momento que vive la construcción europea a raíz de bueno, la crisis financiera de la crisis del euro se han llegado a declaraciones de notables líderes de la Unión Europea poniendo incluso en duda el futuro del euro e incluso el futuro de la Unión Europea ¿no? luego terminaré una mención a la importancia que tiene la construcción europea y la Unión Europea en la garantía de nuestro bienestar Dado claro que esto ha tocado, ha tocado el, el corazón de la integración europea, creo que debemos ponerlo en, en relación. Para empezar ya con la conferencia, ¿de dónde surgen todos los problemas del sistema financiero? ¿De dónde viene? Europa? Vamos a intentar buscar una explicación esquemática rápida de cómo la crisis financiera de 2007 se convirtió en crisis económica y terminó afectando a las vidas ordinarias de todos los ciudadanos, por lo menos de los países de en nuestro entorno, ¿no? de Europa, de Estados Unidos. Bueno, pues como sabéis, bueno, posiblemente todo empezó mucho antes, ¿no? pero se señala pues, la caída de Lehman Brothers, la caída de una gran institución financiera, una crisis individual de una compañía, se transfirió a, primero al sistema financiero americano y después a todo el sistema financiero occidental, digamos. ¿no? Entonces... Como señalo ahí en el gráfico, pues todo empezó en la crisis de una entidad, pasó la crisis del sistema financiero y se transmitió a través de lo que se ha llamado crisis de crédito. ¿no? Cuando los, una entidad financiera de determinado tamaño genera inestabilidad para todo el sistema porque los, el resto de entidades financieras dejan de confiar entre sí, no se prestan dinero entre ellas, esto termina teniendo como consecuencia que dejan de prestar dinero al sector productivo, al sector real, a las familias, a, a las empresas. ¿no? Es lo que se llama crisis de crédito. Y esto termina en lo que se ha dado a llamar crisis de la economía real, porque si las empresas necesitan crédito y no lo obtienen, no pueden realizar inversiones no pueden desarrollar su actividad y pues terminan destruyendo el empleo. Al destruir ese empleo eh, pues eh, desciende la capacidad de recaudación de las administraciones públicas y además por el, por el tratamiento de los eh, pues, de etcétera, ¿no? automáticos, se generan nuevas obligaciones para las cuentas públicas y esto termina repercutiendo en la capacidad de financiación en los mercados de las administraciones, ¿no? lo que llamamos ahí crisis es la deuda soberana. Las administraciones públicas necesitan más recursos financieros, acuden a los mercados, los mercados detectan que ellos tienen nuevas obligaciones. Y menos capacidad de recaudación, por lo tanto les prestan menos dinero o prestan a mayor eh, interés, ponen más dificultades para obtenerlo y se resiente la deuda soberana, la deuda pública. Y se cierra el círculo cuando los bancos que ya tenían problemas, además tenían en sus eh, balances deuda pública y pues, eh, el círculo vicioso empieza a funcionar porque si ya había desconfianza frente a los bancos, al saber que tienen títulos que valen menos pues se confía cada vez más una explicación muy esquemática eh, de lo que ha pasado en el futuro, ¿no? ¿cuál es la actividad pública en relación con pues, actividades financiero para garantizar que funciona bien que lleva a cabo su actividad? bueno, pues lo que se es este el esquema más grande ¿no? primero se, su se supervisan las entidades de crédito ¿no? digamos ex ante hay unas parte de la administración pública que se dedica a vigilar, a qué se dedican los bancos y en qué emplean el dinero que captan de los depositantes para controlar el crédito, para controlar el riesgo a lo que se ponen, no y evitar que, haya esas, que, que se inicien esos títulos viciosos de desconfianza. Eh, esto digamos que sería vigilancia, control, un inspector que está mirando de lo que hace. Además hay lo que se llama regulación financiera, que son normas que no se pueden saltar los bancos se les pide unos determinados requisitos de capital. Usted puede prestar el 70% de lo que tiene, pero el 30% lo tiene que meter en activos llamados seguros. Lo demás es que esos activos seguros, en la regulación anterior a la crisis, eran, por ejemplo, la deuda pública. Entonces, les decía, si usted compra deuda pública de un país que tenga la AAA, pues eso se considera activo seguro. Puede comprarlo con toda tranquilidad. ¿Qué pasa cuando ese país, por ejemplo España, deja de ser AAA y pasa a ser doble B, pues que lo que era seguro dejó de ser seguro y hablando en plata, un señor que lleva un traje muy bonito termina mostrándose en realidad en casa. ¿No? Eh, además eh, está la política fiscal. ¿no? La política fiscal, como sabéis, pues es... Eh, ¿Por qué? Porque todo este sistema de educación en sentido amplio se cierra con, la, con los sistemas de garantía de resolución. ¿Qué pasa? Si los bancos están interconectados entre sí y con el conjunto de la economía, entonces cuando uno va mal o le salvamos o se nos hunde toda la economía, pues alguien tiene que de, hacerse cargo de ese salvamento, no de ese rescate. Y no es el Estado. Por eso la política fiscal es muy relevante. Y como digo, al final todo se cierra con una garantía de la resolución que digamos que está pensado para no tener que ser utilizado nunca o así estaba previsto antes de la crisis pero se ha demostrado que sí que podía ser utilizado y antes se pensaba bueno pues podrá ser utilizado pero con un banco solo y que además era pequeñito, pues no, era Lehman Brothers y, y cayó ¿no? y, y, y se dieron cuenta de que había caído uno y se había puesto ya llamas todo el sistema financiero, había otros en dificultades, había que salvarlos y el sistema que estaba previsto no era suficiente, por lo tanto hubo que recuperar al final, lo que quería decir es que de todo el problema de la crisis financiera, una de las conclusiones que sacamos es que se mira con lupa la regulación del sistema financiero. Por eso es relevante este tema de la crisis Y también os quería dejar claro eso. Al final, todo esto es muy complicado, se le pueden dar las vueltas que queramos, pero de lo que se trata es de ver quién paga en caso de quiebra del banco, en caso de crisis, para pagar el fuego del, del sistema para plantear el problema? Pues ya podemos ir con la presentación que os quería hacer. Os cuento la estructura que vamos a seguir. Primero vamos a hablar un poquito de la construcción europea y de la del sistema financiero. Porque como os digo, vamos a hablar de la evaluación financiera, pero muy centrados en el nivel europeo. vamos a intentar concretar qué es esto de la unión bancaria, es este el centro de la exposición. Vamos a comentar, o os voy a comentar, ¿no? eh, esto hace referencia a las dificultades para la puesta en marcha, ¿no? cómo ha sido la negociación para la puesta en de la Unión Bacaria, parcial, el contenido actual, qué se ha conseguido y qué queda por conseguir. y a dónde va? Entonces, construcción europea y situación. En primer lugar, como veis ahí, os he puesto un esquema para demostraros que cuando hablamos de Europa, pues es muy difícil definir qué es Europa. E incluso es muy difícil definir qué es Europa a nivel de integración de países. ¿sale? Ahí en este gráfico pues veis los, no sé cuántos son, 48 países que hay en Europa más o menos, en Europa geográfica, y veis cómo hay un montón de interrelaciones entre ellos, y no son todas, evidentemente. ¿no? Pero tenemos los países que son miembros de la Eurozona, los que tienen el euro como moneda, luego hay otro círculo más grande que son los países que están en la Unión Europea, como sabéis, hay países de la Unión Europea que no tienen el euro, y a partir de ahí pues tenemos una, una manera con Turquía, tenemos acuerdos monetarios además de Colombia, con, Turquía, con Andorra, con San Marino, con Mónaco tenemos un acuerdo especial incluso con el Vaticano tenemos los países de la de la, la europea de libre comercio Suiza, Liechtenstein, Islandia, Noruega tenemos países del Consejo de Europa que no tienen nada con la Unión Europea pero que también forman parte, en cierto modo, de este proceso de integración en un plano amplio, Rusia, Bielorrusia, España, Ucrania eh, tenemos bueno, el acuerdo de libre comercio de Europa Central Macedonia, Bosnia, Moldavia, eh, Serbia, eh, Montenegro, Albania, incluso Kosovo, que es este país que está presentado por la bandera de la Nación Unidas, Y si tenemos a Bielorrusia, ya que están por ahí, Uzbekistán, es lo que es, que no están integrados los demás en este esquema. ¿no? Lo que os quiero explicar es que Europa es muy complicada y de ese mapa podemos ver... Que incluso los países del núcleo duro de estos que están en la Eurozona, hay países muy distintos entre ¿no? sí. ¿no? Poco tiene que ver Chipre con Finlandia, y luego hablaremos un poco de esa división entre Europa. Mm, incluso podéis haber visto durante estos últimos días en los periódicos ¿no? la crisis en Ucrania, ¿no? precisamente porque estaban planteándose hacer un, un acuerdo de asociación con la Unión Europea y, sin embargo, ¿no? todos estos países europeos le han presionado para no entrar en el juego. Muy rápido, eh, la Unión Europea, lo sabéis, bueno, no, no sé si lo sabéis, pero ya os lo digo yo, para mí, el, quizá el mejor invento que ha habido en Europa en, desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, la Unión Europea es un, una organización internacional, sui generis, eh, muy extraña porque es un, un ejemplo muy extraño de organización internacional de integración, al menos parcial y que además no es pequeña en su ámbito geográfico y demográfico es digamos la segunda potencia mundial en prácticamente cualquier cosa que la olvidamos ¿no? eh, demográficamente es la tercera después de China y, e India comercialmente es eh, la segunda por PIB es la segunda también eh, y es una re la reunión de 28 países europeos todos que prácticamente tienen en común eso de ¿no? ser europeos y el defender lo que, llaman, lo que se llaman los criterios de Copenhague, ¿no? que son unos criterios bastante generales sobre el respeto de la democracia, de los derechos humanos y de la economía de libre mercado. Como sabéis, España es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986. Y, pues, digo, es un, un proyecto que se presentó como una solución para garantizar la paz en Europa y a pesar de todas las críticas que ha recibido y que ha recibido durante los últimos años, eso no se le puede negar. ¿no? Eh, no sé si gracias a la Unión Europea, pero porque la Unión Europea estaba por allí, eh, Europa ha vivido el mayor periodo de paz eh, durante las últimas seis décadas, que había, eh, no había nunca. ¿no? pero sin embargo, también, bueno, pues, eh, como no se os escapará, pues la Unión Europea es objeto de muchísimas críticas durante los últimos años, sobre todo en eh, el plano económico, ¿no? por todos los problemas que está habiendo con la crisis del euro y con esas imposiciones en las que participa la Unión Europea junto a otras instituciones internacionales a determinados países para digamos, producir sus plantas públicas y que tienen consecuencias sobre la vida de los ciudadanos sobre el bienestar de los ciudadanos en determinados países, incluido España Una evolución muy rápida pues, eh, La Unión Europea eh, surge como un proceso de integración económica parcial poniendo en común las producciones de carbón y acero de eh, los países del núcleo duro de Europa, ¿no? de Alemania, de Francia principalmente y además es muy curioso porque el y acero eran las materias primas de la guerra esto se propone justo después de la guerra ¿no? y entonces a alguien se le ocurre la idea de que si se ponen en común las producciones de carbón y acero de Alemania y Francia pues posiblemente Alemania y Francia no podrán utilizar el y acero para hacer armas para invadir el vecino esto va creciendo, eh, pasa de ser una eh, eh, integración económica parcial a una integración económica más general en los tratados de Roma en 1957 y desde ahí pues bueno ha cambios institucionales, eh, más sonado y digital, el Tratado de Maastricht, por el que va a hacer una comunidad económica a una unión política, al menos como objetivo, y, bueno, y el último es el Tratado de Lisboa, que viene a actualizar todo el sistema institucional de la Unión Europea, entre otras cosas, ¿no? y que es el vigente actualmente y que se está aplicando ¿no? como respuesta a la crisis. Y de forma paralela, pues bueno, un mapa dinámico. Se pues han ido a países, ¿no? de un núcleo inicial de 6 a los actuales 28. Como dije, España entra en 1986 junto a Portugal. Y el último socio a entrar ha sido el 1 de julio de 2013, que ha sido probado. Y lo que os decía, idea clave de todo el proceso de construcción europea, el debate de integración y cooperación. A los que ese derecho sonará más las organizaciones internacionales pueden ser de integración o de cooperación en las de cooperación digamos que los socios siguen manteniendo todas sus competencias y simplemente colaboran de forma puntual en determinadas cuestiones y en la integración, la organización internacional empieza a absorber competencias de los socios y digamos que empieza a tener voluntad propia y esto es lo que ocurre en la Unión Europea hasta tal punto de que en algunos países decisiones de la Unión Europea se ven como auténticas imposiciones ¿no? el de Grecia muy rápido, eh, sobre el derecho monetario y relación financiera. ¿Qué nos dicen los tratados sobre relación financiera? Pues es muy poco, lo que decía antes sorprende, porque parece que si vamos a hacer una unión económica y que termina siendo monetaria, pues hubiera sido bastante pertinente regular algo del tema financiero. Pues muy poquito se dice. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece pues, bueno, la libertad básica de libre circulación de capitales. ¿vale? Viene a decir que en principio no se puede restringir la libre circulación de capitales entre Estados eh, miembros de la Unión Europea, salvo algunas excepciones. ¿no? Sin embargo, el artículo 65, lo tengo por aquí, viene a decir que bueno, los en el artículo 63, o sea, que en principio no se pueden establecer restricciones, aplicar sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a, primero, aplicar eh, excepciones de, o sea, de la tasa fiscal que antes no teníamos para al sistema financiero, pero ya se ha dicho que ahora se ha puesto que sí que tenía eh, relación y luego sobre todo la letra B, el artículo 65.1 ¿no? dice adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su derecho y normativas nacionales en, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras ¿qué pasa? que al final lo que dice el tratado ¿no? es que en principio hay libertad de circulación de capitales pero siempre que un estado diga que va a establecer una restricción en base a la supervisión de los bancos se le va a permitir ¿no? y esto es lo que había hasta la crisis financiera y es lo que ha habido que retorcer, o está habiendo que retorcer actualmente, y buscar interpretaciones a este artículo para poder poner en marcha un sistema de supervisión y de regulación financiera a nivel europeo sin tener que cambiar el tratado. Y luego también el artículo 127.6 del mismo tratado de la Unión Europea, lo que sí que dice, y esta es la base quizá fundamental, la base jurídica fundamental que se está utilizando para poder poner en marcha el sistema de regulación financiera a nivel europeo, el sistema de Unión Bancaria Europea, dice que el Consejo, mediante un procedimiento legislativo especial, es decir, con prácticamente unanimidad, con unanimidad y además con un procedimiento muy reforzado, eh, podrá atribuir al Consejo Central Europeo eh, competencias en materia de supervisión y de regulación de las entidades de ley Este es el, el artículo clave. Para poner en marcha la Unión Bancaria Europea y que se está utilizando, y alguien podría decir, ¿eh, ¿y por qué no cambiar el tratado? Bueno, pues porque precisamente en un momento en el que se pone en duda la existencia del euro y hasta el futuro de la Unión Europea, con esta reforma del tratado fundacional de la Unión Europea, pues puede ser peligroso, ¿no? Porque lo mismo inicia el proceso pensando que vas a cambiar el tratado para reforzar a la Unión Europea y terminas disolviéndola. Y luego, bueno, en el derecho de derivado, ¿no? Ha habido, desde el año 64, se fueron las primeras directivas de regulación del sistema financiero, eh, varias normas relativas a las entidades de crédito, pero eran normas muy generales, donde se fijaban objetivos eh, relativamente vagos que los estados tenían que luego aplicar en sus derechos nacionales, ¿no? Eh, sin embargo, a raíz de la crisis, pues ya se ha entrado... En una nueva etapa donde se pasa de regular solamente por directiva a reglamento, esto es con eh, poderes directos a las instituciones europeas sobre la regulación de bancos nacionales. ¿sí? Entonces tenemos la, el reglamento 575 de 2013, que se refiere a requisitos eh, de capital de las instituciones de crédito, aunque también tiene otra parte en, en forma directiva. Entonces, los reglamentos son de junio de 2013, son muy recientes y entran en vigor a partir de ahora, del 1 de, bueno, entran algunas normas el 1 de noviembre de 2013, pero principalmente el grueso entra en vigor el 1 de enero de 2014 y, y termina de entrar en vigor el, en octubre de 2014. También se han aprobado normas sobre, o sea, se están intentando aprobar normas sobre el sistema de garantía de depósitos, es decir, eh, Cómo se garantiza que cuando un banco está pasando dificultades, tiene liquidez suficiente, ¿no? hay una propuesta de la comisión de julio de 2010, pero se estoy discutiendo ya tres años y va camino de pues, llegar al cuarto, ¿no? Pues es un sistema muy... Es, es, esta es una de las cuestiones clave, lo que os decía antes. ¿Quién paga al final, no? Es decir, un alemán va a estar dispuesto a pagar por las supuestas y de de un banco español, pues es difícil comercial ¿no? Y luego os explicaré por qué y bueno, también hay esto es un acuerdo muy muy reciente también, de junio de 2013 es un acuerdo del Consejo de la Unión Europea para aprobar una directiva sobre intervención de entidades ¿no? que hasta ahora era una competencia nacional y que además es una cuestión bastante delicada porque cuando se interviene una entidad lo primero que está haciendo es aparte de ulteriores cuestiones sobre si hay que recapitalizarla lo primero que está haciendo es afectar a la propiedad de los, eh, de los accionistas, de esa entidad, ¿no? Y claro, es difícil que un Estado quiera ceder esa competencia a la Unión Europea y por lo tanto perder el control de esa cuestión tan delicada. ¿no? Segunda parte de la exposición. ¿no? Eh, ¿Qué es la Unión Macaria? Vamos a intentar concretar el contenido de, de la Unión Macaria de lo que estoy hablando, ¿no? Y para vale, mostraros, os he puesto este, esta viñeta, ¿no? Donde... es y lo que se viene a decir es, vale, es muy bonito la unión bancaria, es un proyecto muy sugerente, incluso nos podemos llegar a creer que es necesaria, pero ¿quién va a dirigir esto? ¿No? Porque esto no es neutral. Si hemos dicho al principio que aquí la clave es saber quién paga, alguien puede pensar, vale, ¿no? nos justificáis que hay muchos problemas en el sistema financiero europeo y que hay que cambiar y que posiblemente hay que pasar a nivel europeo, pero no implicará esto que vamos a pagar los que no teníamos que pagar antes por la supuesta responsabilidad de otros, o los problemas de otros, o la mala suerte incluso de otros, ¿no? Y esto es lo que más les toca ¿no? a los países supuestamente, supuestamente ricos, de la Europa del Norte, Alemania, Finlandia, Holanda, y por supuesto al Reino Unido, a la usted de Por lo tanto, esta idea de... muy bonito el baile, pero ¿quién, quién va a dirigir? La propuesta... No es que haya surgido de las instituciones europeas, porque había surgido anteriormente a nivel de académico, a nivel de think tanks, a nivel de lobbies incluso y de la industria, ¿no? pero bueno, digamos, formalmente la presentan el 26 de junio de 2012, eh, bueno, el señor Barroqui, presidente del Consejo Europeo, después de bueno, una serie de consultas y y propuestas de prácticamente todas las instituciones implicadas ¿no? eh, la Comisión Europea, eh, el Eurogrupo y, eh, y, bueno, y que conservo, ¿no? Fijaos que las instituciones europeas a las que se las acusa de ser muy lentas demuestran que son muy lentas porque la crisis financiera viene de 2007-2008 y no se hasta 2012 cuando por fin presentan un plan concreto de qué es lo que vamos a hacer para, para responder a las nuevas necesidades. ¿no? Entonces, bueno, este plan se presenta en, en forma de informe del presidente al Consejo Europeo, como digo, después de, de consultar a la Comisión Europea, a la Comisión, a la y bueno, el informe ya, eh, su título no existe mucho, ¿no? Dice, hacia una unión económica y monetaria genuina. ¿no? Y precisamente este título hace referencia a una de las grandes deficiencias que se han señalado eh, sobre la, el diseño de la, de la Unión Europea, de la Unión Económica y Monetaria. En el tratado de Maastricht se decidió que íbamos a tener una moneda única. Eso fue en el año 91 y entró en vigor en el 92. Y ahí se decidió que desde el año 96 los países van a cumplir una serie de requisitos, cuentas públicas, de déficit, de crecimiento del PIB, etc. Etcétera, etcétera. Y que en el año 99 íbamos a tener ya el euro como moneda común los que entráramos de forma habitual, y que desde 2001 desaparecían las monedas nacionales ya tenían el euro. Eso fue muy fácil, a pesar de que parecía muy complicado, mmm, fue una auténtica revolución, lo hicimos y todos estábamos muy orgullosos de ello. Nadie estaba en contra del de euro, salvo algún grupo marginal, nadie ponía en duda que era muy bueno. En España se celebró. Eh, la entrada de la Unión Europea un e en el euro como un gran éxito y, y durante 10 años el euro funcionó y todos creíamos socios de un club de que debíamos estar orgullosos que además era un club de ricos y que además nos iba muy bien hasta que explotó la crisis y nos empezamos a plantear si a lo mejor algo se había diseñado mal si se había ido demasiado rápido o si en el diseño de la Unión económica y Monetaria se había beneficiado a algunos y se había perjudicado a otros. Os decía antes, ¿nadie se había, puesto, nadie se había opuesto a esto? Bueno, había gente que sí. Eh, hay un discurso muy famoso, del año 86-88, de Margaret Thatcher, precisamente del corazón de Europa, que es un, una universidad bueno, financiada por la Unión Europea, es el, el centro del europeísmo, está en Brujas, que por cierto, el discurso ya que está diciendo os sorprenderá que venga a decir esto al corazón de Europa, pero no lo tengo que decir. Y os recomiendo que lo busquéis en internet y lo leáis, porque es que anuncia prácticamente todo lo que ha ocurrido después. Eh, viene a decir que la idea del euro es muy atractiva y para muchos puede ser hasta bueno, positiva y el objetivo hacia donde hay que ir, pero alerta de que, y ya lo decía en el 66, antes de que se hubiera puesto el nombre de euro al euro, que todavía era equis. Empieza a decir cosas como que eh, una unión monetaria de países con estructuras económicas tan diversas iba a tener como consecuencia irremediablemente, y además creo que anuncia en cosa de una década desde que se ponga en marcha, pues sos asimétricos, necesidades distintas de unos países en relación con otros, y viene a señalar que los países del sur iban a vivir primero unos dos años de esplendor económico y van a terminar a recibir la central En cualquier caso este 26 de junio de 2012 las instituciones europeas reconocen, digamos, que la Unión Económica y Monetaria se había diseñado de forma precipitada o se habían dado pasos inapropiados sin tener, digamos, el refuerzo, los movimientos que hacían falta y dicen que, bueno, que, la Unión Económica y Monetaria hay que mantenerla porque si cae la Unión Económica y Monetaria caerá todo el proyecto europeo y, y eso no, no sería deseable y que para eh, reforzarla pues hay que tomar decisiones. Y ellos señalan cuatro decisiones fundamentales. En primer lugar, un marco financiero integral. ¿no? Y eso pasa por, y esto es lo que más diferencia a la Unión Bancaria, por fijar reglas comunes para el sistema financiero, por hacer una supervisión integrada, es decir, luego no se verá al detalle, pero, tiene que haber un sistema único de supervisión de las entidades de crédito, tiene que haber un esquema de garantías de depósito único, porque, como decía antes, el problema es quién paga. ¿no? Entonces, el problema es que si tú esperas a que alguien tenga problemas para que nos juntemos todos a decidir cómo le ayudamos, pues habrá unos interesados en ser ayudados y otros en no ayudarle. ¿no? Y un sistema de resolución de entidades único, también previo. ¿no? Porque uno no puede esperar a, eh, comprar el camión de bomberos cuando ya ve el edificio. Llamas. Es que además eh, las instituciones europeas van más lejos, son más ambiciosas, digamos, y además dicen, bueno, como posiblemente haya que inyectar.